Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, a lo largo de los últimos meses hemos estado hablando mucho y diciendo, y en muchos sitios se ha visto, ¿no? Eh, eh, la entrada de los inversores institucionales, eh, ¡qué guay! Estamos esperándolos, esto es fantástico. Y esta caída está provocada precisamente por eso. Era una caída cantada, era el cripto invierno, ya sabemos que... Los que seguís el canal desde noviembre, pues estamos en Cristo Invierno, aunque ya he dicho muchas veces que el poder de la negación es tremendo y, y bueno, pues así le ha pasado a mucha gente. Eh, la jugarreta de Citadel y Black Rock a Luna, Terra Luna, ha hundido a mogollón de gente, pues hay gente a la que la ha arruinado completamente, hay gente que se ha suicidado, hay, o sea, es tremendo, y no pasa nada. Y aquí no pasa absolutamente nada. Vamos a ver cuando se termine de destapar todo, cómo ha sido, qué pasa. Tener en cuenta que, bueno, Citadel ya, ya ha sido mm, cuestionada y, y bueno, y, y denunciada y demandada y, y castigada por manipulación de mercado. ¿Pasa algo? Ah, es una cuestión de dinero, lo pagas y ya está. BlackRock, bueno, ya sabemos lo que es BlackRock pero que además hay que tener en cuenta que BlackRock es un inversor de Circle, Circle quién es la empresa creadora del USDC USDC, de casa de casa Tarradellas no, de casa, eh, entonces claro ¿qué han hecho? de un plumazo se acaban de quitar a un competidor que les estaba haciendo un mogollón de daño se estaba yendo la gente a luna claro, el sistema de luna para estabilizar la moneda tampoco es que fuera la panacea y había mucho aire, mogollón de aire, mogollón de aire. Eh, entonces, claro, ha sido bastante fácil tumbarla. Además, ¿qué pasa? Que, bueno, pues esta gente pide un crédito y dicen, vamos a invertir, vale. Pero yo lo quiero invertir en Bitcoin. ¿Pero qué hago para bajar el precio de Bitcoin? Pues bueno, está el mercado bajista, si encima de que está bajista le metemos un palo a una stablecoin ya que no puedo atacar a Bitcoin, porque como no tengo todo ese Bitcoin suficiente como para poder atacarlo, pero sí lo quiero para, para tener todo ese Bitcoin que necesito bajar el precio, ¿vale? lo que he dicho muchas veces, si eh, un gran inversor eh, no está en Bitcoin, o está, pero quiere comprar a un precio más bajo, lo que tiene que hacer es tirarlo. Si yo no tengo Bitcoin, porque no soy una gran ballena de Bitcoin, o tengo Bitcoin, pero lo tengo limitado, ¿qué puedo hacer pues cepillarme un Luna. Me cepillo el proyecto Terra. ¿Cómo? Vaciando de liquidez. UST. Y eso es lo que ha pasado. En el momento que vaciar de liquidez. Y la gente empieza a ver. Ostras, que esto se va al carajo. Hay ventas como Ventas en pánico. Y es lo que ha pasado. Se ha tumbado. boom De un bofetón. ¿Y qué ha ayudado esto? Pues a que el precio de Bitcoin haya retornado prácticamente a la zona de 25.500. De 25.500, en un día ha ido a 31.000. Solamente en ese movimiento, ¿cuánto dinero no se ha ganado ahí? pensar en todo lo que se ha perdido, pero también todo lo que se ha ganado. Toda esa gente que ha desaparecido, que la han borrado, que ha... Eh, machacado incluso familias porque me han pedido créditos pues la gente no sabe invertir y tenemos una cultura general y ¿eh? no solamente una cosa en España dicen es que en España tenemos una cultura no no no no es que esto es algo global vale eh... entonces esto lo han hecho como con un préstamo encima han, mandado, han, han vendido todos esos USDC yo pido un préstamo mil millones me lo dan lo meto en USDC. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Que ha sido así, básicamente, pero bueno. Venga, cuando llega el momento... Vendo todo el USDC. Yo recupero mi dinero. Inclusive, lo mismo han tenido hasta algún beneficio por ahí. No lo sé. ¿Vale? Hundo USDC, hundo Luna, hundo Terra. ¡Bum! Todo para abajo. Se va al carajo. Y ayudo a que Bitcoin encima de... Me, se vaya más abajo todavía. Cuando Bitcoin cae y ya está rompiendo una estructura... Yo empiezo a comprar Bitcoin con ese mismo préstamo Tranquilamente Porque sin embargo soy BlackRock. Joder. ¿Quién, ¿Quién no me va a dar dinero? Si no, me lo presto a mí mismo Que me sobra ¿vale? Cuando Bitcoin sube Vendo Ese Bitcoin o parte de él Pago el préstamo No me ha costado ni un euro ¿vale? Jugada limpia Y lo único que tengo son más beneficios Y más Bitcoins Ya está Asunto solucionado. Así es como funcionan los inversores institucionales en general, BlackRock y Citadel en particular. ¿Gran jugada? Claro, pero para que veáis que esto es el mercado, esto es la realidad y esto es cómo funciona. Otra cosa es que cuando todo esto se mueva, mmm, haya algún regulador que les diga, vengan ustedes para acá. Ya saben que puede haber algún regulador que les diga, venga para acá, vamos a ver esta operación cómo ha sido, eh, la tendrán que comunicar, ya veremos ya se levantarán los papeles de aquí a X tiempo, eh, y si un regulador le dice, venga, usted para acá, eso ya lo tienen en cuenta, ya saben que les pueden poner una multa, y ya tienen el dinero para pagar esa multa. O sea, no <ríe> es que la menor duda, va a a los abogados, tardarán un tiempo, lo que sea, equipado, pero mientras tanto ellos han generado su negocio, ha habido gente que se ha arruinado y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, al final, es para que... Eh, los grandes, compren barato, hunden a los pequeños y les da igual eh, esto, pues al final la, la gente que, que llevamos mucho tiempo en mercados, sabemos cómo funciona, sabemos de qué a cada uno bueno eh, no a mí no me sorprende ni lo más mínimo no me sorprende igual que no, no nos ha sorprendido la caída creo que en general en la comunidad ya sabíais que, que todo esto eh, se podía producir eh, ya veremos hasta qué hasta qué niveles eh, pero claro hay mucha gente que que no que no eh, en cuanto a me habéis preguntado posible caída vamos a verlo vamos a verlo y por qué por qué ese margen vale porque ya sabéis que me gusta eh, deciros si caemos hasta aquí eh, por qué y, y, y bueno pues con eh, con qué margen y luego insisto, quiero volver a insistir mucho en el tema de la diversificación y de la liquidez eh, mucha gente ha caído por mmm, esa ansia que tenemos todos muchas veces, cuando, sobre todo cuando no tengo mucha experiencia en, en inversiones y mucho menos en el cripto eh, no diversificar si una cartera de 10.000 mete 10.000 en terra, luna pues se ha quedado a cero si una cartera de 10.000 mete 1.000, a lo mejor, en una y hubiera diversificado en más, no estaría a cero. ¿Es una faena? De esos 1.000, sí, pero seguiría vivo. ¿vale? Eh, por mucho, por muy bien que parezca... Eh, ya veréis que en un futuro pues os podré presentar este proyecto este proyecto de hecho vamos a ir viendo eh, que los proyectos que creo que, que de altcoins que nos pueden dar en un futuro de aquí a un año, un margen nos vamos a dar con esa cartera eh, algo decente y sobre todo ya vistas al siguiente Halvin. Eh, bueno, pues vamos a ir viendo qué es cada proyecto, estudiándolo bien eh, pero claro dentro de nuestra cartera tendremos que meter un porcentaje eh, acorde a a, un, a, ...a unas pequeñas directrices, ¿vale? En un trading, por ejemplo, jamás vamos a meter más de un 2%. Bueno, a ver, a no ser que, eh, tío, tengo 500 euros, ¿qué hago? ¿Meto un 2%? Pues no tiene mucho sentido. Hazte 5 trades de 100 pavos, que le veas color, ¿no? Hay unos mínimos ahí a... Pero creo que sabéis lo que os quiero decir. Creo, creo. Entonces hay que diversificar bien y hay que mantener esa liquidez... ...para cuando vienen oportunidades como esta... ¿Vale? porque no sabemos exactamente dónde va a caer, si alguien te dice, no va a caer hasta aquí, pues, pues, no, yo quiero argumentaros por qué creo que puede ir hasta dónde y, y vamos a ver, vamos a ver que, que si estoy muy loco o no estoy, bueno, un poquito sí, estamos todos porque estamos en este mercado que dentro que es fantástico, una vez te lo da y a veces te lo quita, así que comenzamos. Campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, bueno, bueno, todos los flamantes tenedores del script Hold by no habéis recibido en el día de ayer una primera actualización. ¿Por qué digo primera? Pues primero porque es la primera y segundo porque eh, ya estamos pensando en otra que os voy a explicar a ver cómo lo implementamos y cuándo lo implementamos. Bueno, en primer lugar eh, se ha hecho todo más sensible. ¿Por qué? Para que eh, mercados, mercados como, por ejemplo, el dftx que es el que yo, por ejemplo, tradeo, eh, que tienen menos histórico, ¿vale? Eh, si realmente pues nos, nos entre bien todo el... Eh, todo el... La, las órdenes, ¿vale? La, las de compra y de venta. Eh, también veréis, además, que os que ha aparecido aquí este vende, que no estaba. Eh, algún, alguno ha cambiado un poquitito de posición, ¿vale? Y sido sí, un poquito cuatro toques para intentar hacer qué. ¿Qué pasa? Que como el mercado no estaba rompiendo esta estructura, ¿vale? No tenemos ningún cierre por debajo de esos mínimos anteriores. Eh, los cierres estaban aquí en esta zona, en 29 y pico. Vale, más o menos aquí, a ver, aquí, 28... 28,900, ¿vale? 29. Eh, pero teníamos todavía picos por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Como no ha habido ningún cierre, no nos estaba dando señal de venta. Y, ¿qué es mejor? Pues creo, creo que, aunque en un momento dado nos pueda dar una señal falsilla, te, entre comillas, ¿vale? Eh, bueno, pues hacerlo un poquito más sensible... Y eh, que la próxima señal de compra, que es la que estamos esperando, ya nos aparezca directamente ahí y nos diga, venga, que nos vamos tú de mundo También tiene la capacidad, ahora que antes no tenía, de poder dar dos señales seguidas de vende o dos señales seguidas de compra. ¿Vale? Porque eh, rompa cierto tipo de estructuras, eso sí. Eh, además, además eh, se le ha dotado, eh, como se, se le ha hecho en formato EMA. Eh, los que conocéis la diferencia entre una media móvil normal y una EMA, eh, sabréis que la EMA lo que hace es darle más importancia a la parte más cercana del mercado. ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Tiene en cuenta todo el historial, pero dándole más importancia al último tercio de ese mercado, de tal forma que intente afinar un poquito mejor las entradas, las compras y las ventas. Bien Dicho esto, bueno, pues eh, creo que es un avance importante en cuanto al skip, eh, ya sabéis que yo digo bueno, pues aquí lo tenéis para siempre y que las, las actualizaciones son gratis eh, bien, y detalle importante habrá gente que tenga problemas para instalarlo, que no se le actualice que no les aparezca esto, bueno, otra gente le habrá aparecido directamente, sí, sí lo sé que sí porque me habéis mandado un montón de, de emails ¡ay, me ha aparecido esto! ¿por qué es? me ha llegado un email con la actualización ¿por qué es? Eh, pues, pues por esto, porque se ha actualizado y por eso os explico la actualización bien, lo no pasé a, anoche eh, como ya se cargó después de hacer el vídeo, pues no os lo pude decir, eh, ¿Qué es lo que próximamente eh, le queremos implementar para que ayude también a tomar decisiones no solamente en estos puntos, sino en más puntos? Pues muy sencillo. Eh, pan, aquí tenéis, este es el de trading y scalping. Eh, veis que tiene eh, los altos más altos, altos más bajos, altos más bajos, o los bajos más bajos, bajos más altos, bajos más bajos. Vale, es decir, estas etiquetas grandotas que veis aquí, que marcan techos y que marcan suelos, implementarlo aquí, de tal forma que os ayude a detectar esos techos y esos suelos, vale o sea, automáticamente cuando veis la etiqueta, si sí es un mínimo eh, más bajo o un mínimo más alto, porque eh, si me ha dado la compra aquí, pero resulta, y aquí me da un mínimo más alto, pues podré alimentarla de tal forma que cuando suba tenga más dinerito. Es decir, en esta caída que hago, compro, mejora la posición, pues si te da un B+, por ejemplo, un bajo más alto que el anterior, vale podrás decir, vale, venga, pues sí, pues compro más aquí, igual hace otro bajo más alto y dices, ostras, pues puedo alimentarlo un poquito más y cuando vendes aquí le has sacado más beneficio y luego, bueno, si lo vendes cuando la etiqueta de vende, que es lo normal, eh, si no te quieres complicar mucho la vida pues luego ya vendes y, y tiras para abajo ¿vale? Eh, es un poco la, la idea ¿vale? A ver, a ver de qué forma lo implementamos sin tampoco mmm, generarle demasiados problemas a este claro, es que los cálculos de uno que no se nos mezclen bueno, tiene su, tiene su rollo ¿no? pero bueno, se implementará y lo tendréis para la próxima actualización que se haga, estamos ahí a, a, a ello, pero que ya la vida la vida no da para mucho más en fin eh, ¿Qué más tenemos? Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, Bitcoin 4 horas, FTX. Eh, bueno, no está mal el rebotito. Hemos dicho que vamos a ponerlo porque aquí teníamos nuestra Rose Line. Vale, Veis, la Rose Line, la zona. Bueno, la zona. Nos ha servido. De zona más o menos de soporte... Rebote... Ha intentado caer aquí... Bueno, vamos a ver qué tal es el cierre de los futuros del CME... ¿Qué le queda? ¿Cuánto le queda? Un rato todavía para cerrar, ¿no? Una hora y 0,7... ¿Vale? Para cerrar... A partir de ahí, ya sabéis... GAP... GAP... ¿Qué es el GAP? Que muchas veces la gente dice... ¿Qué es el GAP? No sé qué es el GAP... Vale... Hoy vamos a cerrar hoy es viernes... Y van a cerrar a un precio... Vamos a suponer que cerramos aquí... Donde está ahora... Y Bitcoin empieza a subir durante el fin de semana... Y los futuros del CME abren el, el domingo aquí arriba. Bueno, pues se produce un agujero, que es ese, ese gap, un hueco, entre un precio y el otro. Ese hueco se suele ir a cerrar. Ahora mismo tenemos un gap, que está aquí arriba, veis este gap que hay aquí, que se produjo el día 6 hasta el día 9, ¿vale? ese fin de semana pasado pues se produjo este gap que lo tenemos al alza me gustan los gaps al alza porque uy, tarde temprano cuando se vayan a cerrar pues tendremos que estar ¿eh? ahí para atentos para, para ver si, si lo logramos, a ver si el domingo porque hoy ya evidentemente que sí que hay veces que se da va, da, va de 29 a 35 en 15 minutos pero no tiene pinta de hoy irse a hacer eso eh, entonces bueno, vamos a ver cómo es el fin de semana y oye, a ver si la semana que viene lunes, martes, pum ¿Cierra este gap? Podría ser, ¿por qué no? De momento, no ha habido mal, mal movimiento en los mercados. Vemos que están... Eh, ¿Dónde tengo yo por aquí? Bueno, SP500, un 2.66 al alza. ¡Wala! O sea, una barbaridad. Eh, hay un poquito de alegría en el mercado hasta que vengan las siguientes noticias. Ya, bueno, ya sabéis, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasan ahora? Eh, y ya está. Y ya está. Ha habido gente que me dice... Oye, que no? ¿Y si Bitcoin cae a 3.000, tú comprarías más? Digo, hombre, por supuesto. Pero ahora yo os voy a preguntar una cosa. Es aquí tenemos el, el gap del CME que se va hasta los 24.000. 24.000. Eh, esto es un gap antiguo. Ahora yo os digo una cosa. Después de lo que os acabo de explicar de, de Luna y Terra y de, lo, de todo el dinero, la cantidad de dinero que han invertido para hacer ese movimiento, los de USDC para cargarse a UST, ¿vale? por así decirlo, vale, por resumirlo de esa manera, y co comprar Bitcoin más barato, ¿vosotros realmente pensáis que hacen esos movimientos para cargarse el mercado y para tirar a Bitcoin a 3.000? Sí, porque así compran más baratos, dirá algún, alguien que no sabe de economía. Eh, bueno... ¿Vosotros pensáis realmente que les interesa un precio de pánico en el cual Bitcoin se va a desmoronar completamente? Eso no interesa a nadie. Eso no interesa a nadie. Lo que necesitan es mantener la llama viva de que Bitcoin otra vez puede volver a retomar los 60.000. Si no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero el sentido real es ese. Es de yo me alimento... Lo bajo, lo pueden bajar, lo, podría bajar hasta 15.000 eh, tranquilamente. Y yo creo que a, a los holders en condiciones no les iba a. A, a, mí, a mí no me iba a temblar la mano. Vale, ya os lo digo yo. vale Lo que haría sería comprar más. A vosotros dos, a mis perros y a mis gatos, los vendería. Los vendería para conseguir algún euro. Pobrecitos. Bueno, no, esos son de la familia. Pero bueno, yo qué sé, cualquier cosa que tenga por aquí. Dos bolis big los vendo, para comprar Bitcoin, lo que sea. Eso sí, en ese precio ya veis. Eh, pero, a ver, el movimiento no está hecho para eso. Ahora bien, vamos a ver ese precio de Bitcoin, porque creo que en un momento dado, primero, los 20.000, es su soporte natural, ¿vale? Vamos a verlo, bueno, aquí mismo, en el CME, si no importa. ¿Vale? Eh, tenemos aquí 20.550. ¿Vale? De donde prácticamente salieron estos terrícolas. ¿Vale? Bueno, en realidad el precio es 20.000, pero bueno, vamos a dejarlo a 19.955. Buen precio, ¿vale? Eh, ¿Por qué tenemos aquí un soporte, esta resistencia? Esto es un soporte natural. Hizo pico, cayó y lo... Vamos, y salió volado. ¿Pero qué problema hay cuando salió volado aquí? Joder, que no hay ningún problema. Salió volado, pues fantástico. Además, subió... Llegó a los 42 y se apoyó en la zona que estamos ahora peleando. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa en toda esta zona? La zona que hay entre los 20 y los 30. Que está vacía. Está vacía de volumen. No tiene nada. ¿Vale? Vamos a, a ver qué nos cuenta esto. ¿Vale? No tiene nada. No hay volumen ahí. ¿Qué hay ahí? Fijaros. Está hueco. Un poquito aquí, ¿veis? En este rebote. Ahí hay un poquito. Aquí debajo no hay nada. Y aquí encima no hay absolutamente nada. Por aquí encima hay mucho más de lo que estamos viendo ahora. Pero claro, es que esto lleva muchos años por debajo. Por eso aparece así, ¿vale? Pero si nos vamos a el punto importante, que estamos ahí, mirad lo que pasa. ¿Vale? Que hasta, hasta la zona que acabo de marcar justo, no hay un volumen de apoyo. Aquí hay un hueco tremendo. Entonces, a lo mejor, tenemos que caer a la zona y empezar a rellenar eso un tiempecito, uno, dos meses, tres meses, cuatro meses, no lo sé, ¿vale? Para que esto empiece a subir vale y tengamos dinerito en esa zona, que no hay nada. No tiene por qué rellenarse estos niveles, ¿vale? Fijaros. A ver, ahora, ¿cómo? A pesar de que, bueno, aquí evidentemente es mucho más antiguo, estamos hablando de los 3.000... Y, y ahí ha pasado un tiempecito, ¿vale? Y eso que, que aquí no tenemos más historial, si nos vamos a otro, a otro, a, a otro, tendríamos bastante más. Eh, pero es lo que yo os quiero enseñar, ¿vale? Y da igual el exchange en el que estéis, si os venís a esta zona y veis el hueco que hay entre 20.000 y 30.000, es ridículos ¿vale? Importante. Vamos a verlo también, por verlo en un momento. Por ejemplo, en Binance. ¿Vale? Aquí. Vamos a verlo más o menos desde aquí para que no nos fastidie todo esto y veamos, ¿veis? El hueco que hay aquí. Fijaros la cantidad que hay hasta aquí, en esta zona, hasta los 20.000. Va muy bien. Pero de los 20.000 a los 30.000, hay aquí un huecazo flipante. Flipante. Entonces... Claro, ¿puede bajar hasta 24? ¿Vale? Que veis que tenemos aquí esta zona que sale un poquito más de volumen. Sí, saltarse esto, podría, pero ¿por qué? ¿Por qué lo iba a hacer? ¿Tiene que caer aquí y rellenar ese, ese hueco completo de volumen? Tampoco, ¿eh? Podría, podría volver a alza y salir, pero la economía no está por la labor. Decir, o sea, tenemos que ser realistas con lo que hay en el mercado y la economía de mercado no está por la labor de que pase eso, esa es la realidad entonces, teniendo en cuenta de que efectivamente podemos caer más que los actores de mercado les gusta ese precio eh, bueno, pues hay, ¿qué hay que hacer? rellenar todo ese hueco que hay ahí, entre la zona de 20.000 y un poquito y los 20... 30.000 los 30.000, si es que son 30.000 clavaditos clavaditos, clavaditos que empezamos aquí a hacer el tonto entre la zona de 24 y 30 y rellenamos suficiente volumen y al final saltamos al siguiente escalón oye, genial el siguiente escalón está por encima veis aquí este pedazo de bicho que tenemos en la zona de 39,40 pues con el momento que pasemos 39,700 vamos a otra vez a ese hueco y a intentar volver a rellenar lo que tenemos hacia arriba ¿vale? que veis cómo va bajando a medida que pero lo importante es rellenar este hueco ¿por qué os digo esto? para que planifiquéis Nada más, lo, de lo que hablamos siempre, vamos a planificar y a ser eh, coherentes y conscientes con lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que podemos tener en un futuro y, oye, ver la posibilidad de que si caemos a toda esta zona, pues que podamos ahí hacer dinito. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo mucho más adelante, mucho mmm, más ambicioso que el actual y es que lo que compremos por debajo de 30.000 ...en el momento que lleguemos aquí arriba... ...otra vez, y llegaremos... ...se va a duplicar... ...sin contar que pasemos más arriba, que tal... ...es que todo eso... ...se va a duplicar... ...sean 500, sean 1000, sean lo que sea... ...si has metido 1000 pavetes y dentro de un año... ...tienes 2000... ...pues tienes una paga extra... ...digo, eh, se me ocurre... No sé, son, ...son solamente ideas, pequeñas, cosas... ...pero es que me quiero comprar un patín eléctrico... ...coño, pues mete los... ...500 pavos de la comunión ahí... Y a lo mejor te compras un patinete eléctrico un poquito mejor del que te ibas a la mierda esa de Xiaomi que te ibas a comprar. Digo, no sé, son cosas de esas, así, ¿no? Es que se me, se me viene en la cabeza. En fin, yo voy a cada uno que lo aplique a sus carteras, a sus porcentajes, teniendo en cuenta que siempre creo yo, en mi humilde opinión, que dentro de nuestra cartera Bitcoin tiene que ser, evidentemente, el número uno. El número uno. Al menos, como poco la mitad de la cartera, como muy poco. ¿Vale? Vamos un 60%, yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque tenemos un, un Ethereum ahí también, que tiene una capacidad de subida muy importante, eh, que tiene un 20% de dominancia de mercado, que hay que tener en cuenta. Y luego, bueno, pues tenemos proyectos que iremos viendo, que el restante, vamos a ver que tenemos un 60% en Bitcoin y un 20% en en Ethereum, un 50 y un 20 y nos queda todavía un 30, pues vamos a ver qué hacemos con ese 30 y, oye, qué proyectos en un momento dado pueden ser uh, muy buenos muy buenos, porque al precio que están las altcoins no me digáis que no pueden ser buenos <risa> se puede dar un buen rebote, ¿vale? de momento, de momento estamos en 29.900 hace un momentito estamos en 30.000 está, vamos a ver cómo está la vela vamos a ver, en cuatro horas ahí va Ahí ya os sea, aquí un poquito y os para abajo, diciendo ay, que sí que reboto, pero que esta vela martillo hombre, no está mal. Ha tenido un poquito más volumen que la anterior, pero uy, ha caído, ya subió el volumen, eso no mola. Eh, bueno, yo creo que en cualquier momento pues estará tonteando por aquí y ya, ya veremos. a ver Para el fin de semana, personalmente, pienso que la Rose Line puede volver a hacer de soporte importante, hacer un mínimo que sea un mínimo superior a este mínimo que teníamos aquí. Ese es el primer objetivo, ya lo sabéis. A partir de ahí, ya veremos si empezamos a hacer una pequeña estructura ascendente que nos lleve, pienso yo, pienso yo a la zona de 35. Para eso, primero tenemos que romper este máximo que hay aquí, en 32.700 aproximadamente. ¿Cuánto fue el high? El high es 32.658. Más o menos esa zona es la que tenemos que romper. Además, ya lo teníamos antiguamente como, como una zona de este veis ...este punto de bigote... Eh, ...y bueno, pues poder pegar... ...hay un punch... ...creo que después volveremos a ir abajo... nos ...volveremos a la realidad del mercado... ...y ya está... ...pero no pasa absolutamente nada... ...esto es así... ...¿por qué creo eso? ...porque vamos a ver... ...aquí... ...vale... ...que si vamos a quitar este... Eh, ...ya lo hemos estado viendo... ...muy, muy guay, muy bonito... Eh, ...para mí es una guía... ¿eh? ...o sea... Eh, ...yo tengo... ...además... ...hay algo que tenéis que tener muy claro... ...sea yo sea quien sea... Eh, tenemos Bitcoin comprado mmm, arriba, que hemos comprado Bitcoin aquí abajo, sí pero que también hemos comprado Bitcoin aquí y aquí y aquí, y aquí eh, Yo ahí, ahí arriba no, pero pero la zona de 50 40 y tanto, 50, sí y no pasa nada, no pasa absolutamente nada ya, pero es que has comprado aquí, no pasa nada dentro de cuatro años, cuando estemos en este mismo momento del siguiente ciclo Tú dirás, es que yo he comprado aquí, aquí, aquí, y, y estaremos por aquí arriba, y dirás, y compré aquí y aquí. Y esto es así. Yo también me cagaba en todo, ¿vale? Eh, cuando estaba por aquí cayendo, eh, joder, y, y me decía otro, ya, pues es que yo compré aquí. <ríe> y decía, vale, ya. Esto es como los rebeldes generacionales. Pero... Vamos al lío. Vamos a ver cómo cierra la semana, porque la vela... ¿Veis? El otro día os dije que del tema del 50% del cuerpo, más del 50% de mecha, pues es una vela bastante buena. Si cierra bastante arriba y sobre todo por encima de este cierre que hubo aquí, ¿vale? Y se queda en una mecha hasta ahí, eso sería una vela... Hombre, no es una vela súper mega alcista, porque no deja de ser una vela roja, pero es una vela martillo que es excelente después de haber tocado un soporte... ¿Es el objetivo que tiene todo este movimiento? Yo creo que no. ¿vale? Pero bueno, por lo menos si nos da un respiro, estaría bastante bien. Un pequeño respirito en forma de una semana verde eh, sería bastante bueno, por lo que he dicho, en la zona más o menos de 35. O, oh, o, oh, o, oh, ojo, ojo al dato. Veis que tenemos este canal paralelo que parece que es el que se está generando y se venga a intentar ir a la zona, inclusive, bueno, a lo mejor no tan arriba, pero unas dos semanas, tres como mucho, 37. No creo que pasase de ahí. ahí. Luego volvería otra vez abajo. Y bueno, pues veríamos un poquito. La realidad del mercado. Vamos a ver que. Eh, la próxima semana lo vamos a testear. No solamente es, es la forma que tiene el precio, ¿vale? El, el, eh, la composición que tiene en general. Sino también. ¿Qué nos dice el RSI? ¿Qué nos dice la historia del RSI? Pues que cuando estamos en un hierro y es en lo que estamos, nuevamente lo vuelvo a repetir, pues una vez que llegamos a esta zona, la línea verde que tengo marcada, pues empezamos a tontear con ella. Y tontear con ella significa seguir bajando durante un largo tiempo. O tontear con ella significa bajar durante un pequeño, no tan largo tiempo, hacer una claudicación y venga, nos vamos para arriba. Ahora bien, ayer os pregunté: ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa antes de ir arriba? Que hay una limpieza de cortos y de largos. vale. Por eso, cuando tengáis la sensación, o cuando, no sé, yo creo que ahora somos ya 15.000 en el canal, 15.000 ojos, eh, o 3.000 o 4.000 que ven todos los días, eh, luego os alternáis. Eh, 4.000 ojos yo creo que eh, ven más que los míos y eh, oye, mira, que no, pues esta estructura esto, esta noticia que hay aquí, esto que aparece aquí parece que podemos salir bueno, pues en ese momento tendremos que prepararnos, cualquiera que esté en futuros mucho cuidado, y la volatilidad que va a haber en estas fechas también, mucho cuidado con futuros eh, va a liquidar arriba y va a liquidar abajo ¿vale? así que tenerlo muy en cuenta en cuanto a la dominancia de Bitcoin fijaros, el pepinazo que ha metido, está rompiendo esta línea ha estado muy al borde e incluso por debajo, ¿veis? Eh, pero bueno, parece que se vuelve a recuperar y que quiere ir, parece que quiere salir a, a la zona de resistencia. En principio yo lo que creo que va a hacer va a ser a venir hacia un arquito aquí apoyarse y luego ya intentar volver a subir en otro, en otro tirón, ¿vale? Pero ahora debe de consolidar la zona después de haber pasado esta resistencia, a ¿vale? este máximo que hizo, ¿vale? Pues debe de consolidar la zona para eh, seguir. Esa zona de consolidación puede darle bastante aire a las altcoins. Entonces, eh, muchos de los que habéis preguntado, ¿esta altcoin qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ante la duda, la más me, me las quito. ¿vale? Yo las, las que no me sé que no... Ta, bueno, primero que no las compro. Pero si ves, tienes alguna altcoin rara y no tienes ninguna experiencia en, esperanza en ella o no ves que haya ningún fundamental o que... Que no te dé ninguna pena, te, te lo quitas de la cabeza y tu salud mental vale más que todo eso. Eso ya lo digo yo. El Total Market, pues sufriendo, sufriendo, ¿vale? Porque está intentando recuperar la zona de 2.3, pero ha tirado, no ha podido, pues bueno, otra vez para abajo. Que tenemos un martillo invertido aquí porque tenemos la mecha por arriba, bueno, pero no dejamos de tener una vela verde, ¿vale? Ya se vino a tocar jeje, la zona de los 1.12 que teníamos aquí marcada, incluso un poquito más abajo. Pero bueno, parece que ahí está intentando de alguna forma decir, eh, podemos volver o debemos de venir otra vez a la zona de y medio, retestearlo, a ver si es válido. Y si es válido o no es válido, mmm, ya sabéis que si perdemos una zona importante que era la de medio, además psicológicamente es muy importante. La retesteamos como ya pasó, ¿veis? Que ya según se perdió, se retesteó y se vino abajo. Pero hemos venido a tocar la siguiente zona. Si volvemos a retestearla y ya caemos, la siguiente zona la vamos a perder. ¿Vale? No digo nada, no digo nada. Es mucho dinero saliendo del mercado, ¿eh? muchísimo. Pero también hay que tener en cuenta que todo ese dinero que está saliendo del mercado hay ballenas que están absorbiéndolo todo. Increíble. Increíble, o sea, vuelvo a insistir lo de siempre. Vamos a ponernos en diario. O sea, todo esto, todo esto, ¡ras! Lo está comprando alguien. Fijaros el mechón. Todo eso lo está comprando gente. El volumen para ser viernes no está nada mal. Y todavía quedan cuatro horas. O sea, que... Je, o sea, todo esto lo están comprando. Bueno, estamos comprando nosotros también un poquito, pero nosotros somos unos brincados, no damos para todo eso. En fin... ¿Qué pasa con las altcoins? los maná. ¿eh? Pedazo de recuperación. Brutal. Ayer os dije, y antes de ayer también creo, pero sobre todo ayer, vamos a ir viendo disparos pa, pa, pa, pa, pa, pa. de muchas altcoins. Van a tener que los soportes que han perdido retestearlos. Eh, ahora vamos a ver hasta dónde tienen que llegar posteriormente. Yo, sí, por ejemplo, maná la espero aquí abajo, pero eso no quiere decir que no se pueda entrar ¿Veis cómo se ha venido a este mínimo? Lo ha testeado y para arriba. Pedazo de trade el que lo haya pillado. Felicidades a los premiados. Sí, señor. Eh, enhorabuena. Eh, en el lado negativo, pues tenemos poca, pues tenemos seguimos, seguimos con luna. Eh, hay gente que me dice, oye, y si, ya, no, ya, lo, ya lo han echado de aquí, ya no está... Y si meto algo, yo qué sé, pues a lo que quieras. Tú sabrás. A lo mejor meter 100 pavos y luego os resultáis se la para arriba. Y lo multiplicas por, vaya usted a saber cuánto. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo no sé cuánto está, pero de aquí al menos. Aquí, ¿cuánto es? Sería un, un 102.380%. No sé, pero... 100 por 1, 0, 2, Eso convertiría 100 pavos... En 10.200.000. Pues lo mismo le meto 100 pavos, vaya usted a saber, ¿eh? Pues estoy muy loco. Lo que no es que ya no sabe dónde comprarlo. Bueno, si alguien sabe con dónde comprar Luna, pues todavía pues que me lo diga. Y a lo mejor me da por ahí. Yo qué sé. Estoy muy loco. Eh, 100 pavos. Cuidado, no seamos gilipollas. Que yo ya he sido gilipollas y os digo que ser gilipollas es lo peor que hay en el mundo. Y más en este mercado. En otras cosas, también lo soy, para muchas, eh, pero... Bueno, soy ya cada uno. Eh, Dom sigue bajando, qué pena. Los cortos de Bitcoin, hombre. Felicidades, enhorabuena. Siguen cayendo. Bien. Tocaron la mitad del canal, ahí dijeron hicieron ¡Ah, soy un fantasma! Me voy por arriba. Al final cayeron. Hoy caen. Esto es bueno. A ver si se vienen a la parte de abajo del canal. O oh, lo mismo, le da por retestearlo y si se para arriba rápido. Pero yo no. Creo que vamos a tener un respiro. Ese rebote que esperábamos al final ha sido... Pues ya, pues ya está ahí rebotando. Bueno, pues, pues mira. Bienvenido sea. Vamos a la parte positiva, que estamos ya de negativo hasta las narices. Y en lo más positivo tenemos a... VR, chanchan chan, victoria. Pedazo de rebote. Sí, señor. Enhorabuena a los premiados. Velas, patabum, importante. No, porque, claro, que coja otra vez el canal, lo veo bastante difícil. Mana, 45, Nakam, 38. Bueno, bueno, hay algunos de vosotros que os estáis hinchando eh, aquí... Perdí un poquito y otra vez para arriba. Ha testeado esta zona... Ah, y ha dicho, hoy que no, pero bueno, a lo mejor la pasa, ¿eh? ya veremos a ver, porque eh, fin de semana, mañana es sábado, sabadete, día de alcoins cadena, cadena, una de las grandes, eh, fenómenos, justo, veis cómo ha llegado a la zona de compra, boom, para arriba, eh, igual, pienso que el fin de semana puede haber un poquito de fiesta de alcoins cadena, ¿dónde yo me la quitaría? Pues aquí, vale, la ma 20 en 3.3, si las has comprado aquí, no digo ni abajo ni arriba, ¿veis? Como justo tocó la línea que bien que, que, que, que, que, que se me da, coño. Eh, vamos a, a, a suponer que las has comprado a mitad de camino y las sueltas en la EMA 20. Es un 79%. Oye, no te vuelvas loco o loca, ¿vale? No volváis locos porque luego viene la gente, madre mía, ¡ay, que no lo vendí! ¿Qué tal? Coge beneficios, recupera. Los grandes no dejan los beneficios ahí. Que te cuenten mis enfacículos coleccionables. Mira, blog, 31%. Venga, bien, otra igual. Eh, GMT, buah. Fijo, justo la línea que teníamos marcada. Pum, bote, para arriba. O sea, eh, tremendo. Porque claro, es que ten en cuenta que desde la línea que teníamos marcada hasta donde está ahora mismo en este instante es un 80%. Bien. Ides, eh, Velas, cava. Muy bien también, igual. ¿Vale? No ha llegado al, a la zona que teníamos marcada... ...pero sí a la que tenía de resistencia... ...la ha tocado y ahí está paradiño... ...yo creo que puede pasarlo. Mañana que es fin de semana, sábado. Larry Cage, ah, venga ahí subiendo también... ...si es que sube cualquier cosa ya, eh... Hambre, la. ...madre mía, 21%... Ay, bo, yo no sé. ...de tres que se han hecho hoy... ...yo sé que hay mucha gente recuperando algo de dinero... ...eso está muy muy bien... ...pero lo dicho, vale igual que recuperáis este dinero... Eh, guardarlo porque luego vendrán pues, los que tienen que venir. Los QCoin shares se metieron en una buena castaña, pero no se han comportado tan mal, ¿eh? yo pensaba que iban a caer más. De momento no han pasado de los 9,5 medio 9, 9,40 y pico. Están pegando un buen pepinazo hoy. Vamos a ver qué tal mañana. Pero este apoyo que hay aquí, que tenemos ahí esa zona de resistencia, debería de ser. Eso, perderlo igual que es un esquema muy típico que lo hemos visto en todas. Lo perdió, retesteó, se vino abajo. Ahora viene otra vez de vuelta, vuelve a retestearlo. Si no puede, ya sabéis que estos mínimos los perderá. Eh, Solana también, por aquí está muy bonito, muy bonito. Si sí, hay un 16, que bueno, abrazando la vela del día anterior, pero igual, tenemos una zona que si aquí, si aquí tiramos, sin mirar más atrás, yo me vengo aquí, tiro una línea y veo que es una zona de soporte, toque, toque, toque, zona, ¿vale? la pierde, la retestea y se va para abajo, hasta una zona pues, que ahora mismo esta, se está considerando pues, como un soporte, y efectivamente, pues es una zona de soporte, ¿vale? A partir de ahí, rebote, si en el momento que retestea una, la perderá, puede retestearla hasta aquí, o puede retestearla desde este punto de pivote que hay en 57, ya veremos. Y así, un montón de ellas Como no me habéis pedido nada especial, pues tampoco me quiero liar, porque creo que lo que tenía que decir importante lo he dicho. Eh, las altcoins contra, contra el Bitcoin. Bien, mirad, en semana el que viene está Waves. Qué bonita. oye. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver. Eh, aquí no, aquí. Eh, ha intentado rebotar, tal, para abajo. Eh, que, que siga, que siga. Que siga, que siga, que <ríe> quiero pillar más abajo. Cuanto más abajo la pille, Mejor. Y bueno, pues también hay un buen mercado. Muy bueno. Veis que verde, cuánto verde tenemos en las altcoins contra Bitcoin. Han salido disparadas. Evidentemente Luna ha vuelto a caer otro 50% contra Bitcoin. Pero es lo que hay. Y en el lado positivo, QLC, las manas. AST, SEM, WABI, WAX, GTO, ACRO. O sea que muy, muy bien el mercado. Felicidades a todos los que estáis recuperando ahí unos pellizquitos. Enhorabuena. A lo largo del fin de semana, estaros muy atentos. vale A ver si mantenemos la línea de la Rose Line, veis que no tenemos ningún cierre por debajo de ella. ¿Por qué? Pues porque era un mínimo anterior que teníamos ahí marcado esta zona. ¿vale? Entonces, bueno, bien, bien, muy bien, eh, que no haya cierres por debajo de esa zona. Creo que ya sabéis cuál es el esquema típico, ¿no? Eh, fijaros qué ha hecho el cripto invierno. Caemos, tonteamos, caemos, tonteamos, <risa> caemos, claudicamos. ¿Vale? eso es lo que yo creo que va a pasar a lo mejor pasa todo lo contrario porque no tengo ni para idea como dice alguno por ahí pero a mí me da igual yo os cuento lo que yo creo lo que yo he experimentado y lo que creo que, que puede pasar y luego ya cada uno toma sus propias decisiones bien, dicho esto lo que digo siempre chicos y chicas buen fin de semana cuidado con la liquidez recuperar beneficios que mañana las la instarán seguramente alguna alegría así que Invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.